Vale, es que creo que ha llegado alguien al agua y de... ¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy estamos aquí, como os ha dicho, mi panita Exal 04 Chipili4 En la que de, de casa, la Golden House Es una locura Y hoy, de verdad, se vienen cositas Se vienen cositas, así que chicos, acompañarme Bueno pues, por esta zona tendríamos Lo que es el jardín, que o sea, como veis Es inmenso, luego por ahí hay un parque Ahí tenemos la casa, y esto, por así decirlo Lo que tenemos aquí enfrente, es la sala de juegos Donde podemos encontrar, pues bueno, un ping pong Un billar, también se pueden hacer barbacoas Una parte bastante guapa de la casa, donde yo paso muchísimo tiempo por la noche jugando al ping pong Que la verdad es que soy buenísimo O sea, esta casa no tiene sentido O sea, no sé si es una casa, palacio o lo que es Pero es que es enormemente enorme O sea, aquí mismo podemos construir, si quieres, un burcaliza Un, un burcaliza <risa> Bueno, pues, tío, pues bastante guapa ¿Dónde va? <risa> ¿Dónde va, primo? Una locura, mirad, ahí tenemos un parque Tío, un puto parque, pero... pero ¿qué es que esto ¿qué? tú no lo sabes Pero es que esta era la casa de mes ¿Tú crees? Creo <risa> <Pero> que sí <risa> Hombre, esto lo explica bastante Pero, por cierto, ¿quién es el mejor del mundo? ¡Sí! Por cierto, chavales, esta es mi nueva casa, por si no lo sabíais La verdad, bastante amplia La puerta se abre sola y se cierra sola Como una verdadera casa que es Vale, chicos, acompañenme por aquí Que por aquí tenemos Lo que todo es un por ahí no era. Por aquí tenemos lo que todo el mundo desea en su casa: un balancín, creo que se llama. Pero sin ¿quién usaba esto de pequeño? Yo lo usaba un montón. ¿Quién de esta casa usa esto, por favor? Y bueno, esto sinceramente mola bastante. Esto es inútil. Esto es que es inútil. O sea, esto. Es... Eso era para el hijo de Messi, hermano. Que no te queda claro que, tío. Para el hijo de Lionel Andrés Messi. Párate, tío. Así no se monta. Hay que montarse sentado, hermano. Listo, chavales. Que literalmente es donde yo me subí de pequeño para darle un beso a la chica que me gustaba. <risa> Literal, eh. Estuvo sin esto. ¡Qué oh. hostia! Cuidado que me como la planta. Dos y tres. ¡No puedo más! Está mojado el césped. ¡No! ¡No! Y bueno, chavales, después de todas estas tonterías, os voy a contar finalmente lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Lo que tenemos pensado mi panita. ¡Hey yo! ¡Qué pasa, familia! Y yo. Es... Básicamente hacer un castillo gigante de cartón en la vida real. Así que chicos, vamos a ir a comprar todo, absolutamente todo para hacerlo. Y ahora nos vemos en el chino.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 ya, chavales, tenemos por aquí el uniforme Constructor de castillos profesional Y ahí tenemos las cajas, solamente quiere decir que Vamos a darle Y bueno, chavales, habréis visto en el canal de Exal Cómo hemos construido esta locura Lo voy a enseñar por encima un poquito porque en el canal de Exal ya lo habréis visto Pero mira, aquí en principio, o sea, mi labor Como habéis visto en el título es eh, Ponerlo Super top, o sea, decorarlo a muerte Aquí tengo que empezar a hacer alguna cosilla, pero bueno, bueno ya Lo veréis lo que vamos a ir haciendo, así que venid conmigo Tenemos aquí, por así decirlo, como un saloncito Esto se supone que va aquí Pero esto, bueno, es un cartón no soy para nada. Como habéis visto, no hemos podido hacer nada más, o sea, es imposible, hemos intentado, pero bueno. Tampoco queda mal, queda un poco la lluvia por si acaso, porque ojito que en el próximo vídeo haremos un pasando la noche aquí y creo que esta semana puede que llueva, así que cuidado. Pues por aquí dentro tenemos unas, unas, unos compartimentos secretos que nos, se nos han ocurrido por si queremos meter comida, agua, pasar la noche o pasar incluso 24 horas. Y esto le hacía un montón de ilusión a mi coleguita y hemos hecho como una entrada secreta, que bueno, aquí pues podrá dormir una persona. En pasando la noche supongo y aquí si abrimos tenemos, pues, el dormitorio ahí A lo mejor caemos dos Pero yo creo que ahí uno cabe Pero podemos hacer otro Podemos hacer otro, o sea, se ve Depende sí. del apoyo del vídeo Sí, sí, depende del apoyo de los vídeos Lo haremos O sea, podemos incluso hacer Tipo, eh, entras entra por aquí Luego hacemos una puerta ahí Que te lleve a otra habitación O sea, esto puede ser incluso un laberinto Si, si la serie llega full apoyo O sea, full apoyo De verdad, confiar en nosotros Porque esto puede llegar a mucho más nada, chicos Vamos a ver con qué podemos llegar a decorar el castillo Y bueno, chicos Lo primero de todo en una casa Yo creo es comodidad Comodidad es igual a... Vamos no, a promesa. Vamos, una mesa, bro Porque necesitamos poner nuestros objetos O sea, hay que pensar en pasar la noche en el siguiente vídeo Así que, por ejemplo, esta mesa me renta eh, cubierto, no si quiero, por favor Vamos a coger la mesa Y vale, chavales, lo siguiente que necesitamos serían dos taburetes Para pasar la noche, mi compa y yo Y nada, vamos para allá Vale, chavales, vamos para adentro Voy a hacer más despensas de estas de aquí Porque tenemos ya una Pero quiero más, así que voy a colocar otra Por otra escondida, quiero una escondida Que digas tú, no la encuentra ni Exal04 Quiero una circular... Y que aquí podamos, pues eso, vamos a hacer esto mejor. Y aquí podamos, pues eso, meter cosas y tal. Y básicamente aquí podríamos meter, pues aún más cosas. La funcionalidad de esto, básicamente, no ocupar espacio por aquí y poder tener cosas guardadas, como puede ser que si agua, ropa, comida. Pero ahora iremos a por todo eso para aguantar la noche. Chavales, lo siguiente que nos quedaría sería coger estas luces que compramos. En el bazar La verdad que chicos, por ahora más es que el castillo no está siendo nada mal Ahora viene la mejor parte que es La decoración de los cojones Después de la pila básicamente Tocamos y se encienden las luces para, para esto, para apagar Y para encender es aquí Esto lleva un velcro, básicamente tú lo quitas Lo pegas a la pared y estaría toda la casa iluminada Y después lo que vamos a hacer Va a ser coger adornos Como puede ser esta planta que no sé de quién es Pero no la vamos a llevar Pa casita Básicamente el día es diez El ¿Suelo lo que vamos a poner? ¿Nos dejarán? Vamos a coger esta. Vale chavales, yo creo que la planta la deberíamos poner por aquí. Uf, hay cositas que queda bastante. Uf, curido. hay cositas. Vale chicos, las luces. Las luces básicamente <risa> en, la, en la zona oscura. Vamos a poner Y vale, chavales, ya tenemos por aquí lo que viene a ser las lucezukis Que ahora no las veis muy bien Pero esto por la noche nos va a servir bastante Pasamos con la siguiente cosa Que va a ser una manta para al menos poder poner en algunas partes de la casa No en todas, pero en algunas Para poder, yo que sé, parto lo que fuera Porque ya hemos visto bastantes arañas y no queremos que nos piquen <risa> Vale, chavales, y tenemos aquí el spray verde Con el cual vamos a dar eh, detalles por fuera Como por ejemplo ahora mismo, plan. No, no, no, para, para, espérate una J, Jaime, obviamente Me he manchado el dedo Bro, que J es esa de mierda, bro Y una A Una E, pero bueno, Alex Dale, y una A de Alex Una A de Alex, chavales Porque yo, sinceramente, lo conoceréis todos Lo conozco por su nombre original, en plan Es lo que te digo Fuck me No me entiendes Y ahora, chavales, lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí un arbusto No queda Pero a mirar si sí queda, mirar. no queda, no queda Bro, vale, no. chavales, vamos a darle los detalles en verde porque se nos ha quedado <risa> sin nada Para simular el césped Eh, ¿a qué es así? No, no es así Bro, para, para, bro, bro para, para, corta, Jaime mejor Vale, chavales, hemos conseguido poner literalmente colchones aquí ya, ahí dice Exal que quiere dormir en el Pasando a la Noche. Está de brote psicótico. Pero nada, chicos, literalmente estamos dejándolo súper guapo. Pero os quiero enseñar la verdadera obra de arte en el Pasando a la Noche. Porque ahí es cuando cogeremos comida, recursos y lo pondremos por todos los sitios secretos de la casa. Mirad cómo iluminan las lámparas, fuera de coñas. Pero nada, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis que tenéis la construcción del castillo en el canal de Exal, por si no lo habéis visto. Y nada, chicos, en el siguiente vídeo iremos mejorando la casa. Pero os quería dejar este resumen de cómo la hemos construido y y cómo la he decorado, pero nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.